Bueno, iniciando la temporada 2021, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Vamos a hacer una notita de anticipo de temporada, a ver cómo va pintando la laguna, cómo va a ir rindiendo. Vamos a ver cómo está la pesca hoy. Hay bastantes lanchas de aficionados que ya están saliendo, otros que ya han salido. Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos depara hoy el destino. En un ratito vamos con las imágenes ya de los equipos que vamos a utilizar, de líneas y los lugares de pesca. Acá vamos con el primero de la mañana. Estamos pescando al garete ahora. Alarmamos un garetito. Y acá tenemos la grata compañía de Gianni Zanotti. De la casa de pesca Marlin Pesca de la ciudad de Rosario, que nos visitó hoy acá en Villa cañas Así que bueno, lo invitamos a pescar. ¿Este se va al agua? Se va al agua, bárbaro. Bueno, y acá presentamos a Chelo. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Desayunando, desayunando. Bueno, mateando un poco, listo. Seguimos. arrancando la mañana con los pequeñitos, con los juveniles. Ya vamos mejorando. Devolvemos. Muy bien, coco. ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Oh! Bueno, seguimos con las capturas. Acá el amigo Gianni. Cortito y robusto, ¿eh? Sí, sí. viendo para qué revisito, che. Bueno, Marcelito, acá vamos con el primero de Marcelo. A ver, que tenemos contraluz. Este lo podemos ver ahí. A que vengan a conocer nuestro local. Estamos en Morón, Gran Buenos Aires, zona oeste de Gran Buenos Aires. Estamos en la calle Juan Manuel de Rosas, 148, a unas 6 cuadras de la autopista acceso este. Nuestro teléfono de contacto son 52 53 45 03 o a través de WhatsApp 11 28 88 14 64. Pueden también ubicarnos por Instagram. Arroba Zona Pesca por Facebook Zona Pesca Camping o a través de nuestra web www.zonapesca.com.ar Acá pueden encontrar todo lo relacionado a la pesca, pesca de río, de mar, de laguna, de brilla, de mercado pesca para el exterior, todo lo que está relacionado al mundo de la pesca pueden encontrar lo que es camping, outdoor, indumentaria, rifle, estilo deportivo, pistolas de comprimido, eh, náutica, chalecos, callas, así que bueno, te los invitamos a que vengan, nos conozcan y está nuestro teléfono de contacto para que nos hagan cualquier cosa. Hola amigos del pescador, hoy vamos a presentarles eh, lo que es indumentaria Pasha. Tenemos varios modelitos, Facu, Javi, somos de Zona Pesca, estamos allá en Morón y vamos a mostrar varios modelitos, varios ingresos. Vamos a mostrarle un modelito nuevo, nuevo, que salió hace 10 días, que revoluciona el furor. Y un color que de hecho acaba de ingresar, eh, que es nuevo también. Estas son las Full Color, que es una remerita nueva, nueva, que hace muy poquito arrancó. Eh, Maga larga, secado rápido, filtro V, las mismas características, la diferencia es que tiene cuello pero no tiene, eh, tiene capucha pero no tiene el cuello es solo capucha y es una capucha más amplia más envolvente la puedes usar incluso con la gorra puesta vienen eh, colores fluo vienen color naranja fluo amarillo fluo verde fluo calla, que mandan que en la bicicleta, calla, que a veces necesita un color llamativo, más que nada por seguridad a veces eh, está buenísimo porque con esto eh, lo van a ver a, a, a la distancia. También hay colores más, más sobrios, no tan llamativos, el color celeste o, o turquesa que le dicen, más que un celeste, gris y el azul francia. Cuentan con capucha, esto tiene un precio excelente, único en el mercado de $2.800 pesos Pueden entrar a nuestra página y conseguirlo por solo $2.800 pesos También pueden venir y buscarlo acá en el local Hola amigos, de vuelta con ustedes, mirá U, vení, observame, mostrame cómo labura esta caña Espectacular, mirá la clavada que tiene en este tramo tan cortito Mango de Grip, observen el portarril Acero anodizado para que no se oxide. Vienen las dos versiones, 4 metros y 4,20. 7 pasahilos más puntero. Calidad y primera, fuye. Sí. 4 metros la van a pagar solamente en 12 pagos de 1,150 pesos. Y la 4,20 la van a pagar en 12 pagos de 1,250 pesos. Bien, Eduardo, bueno, vamos haciendo la pesquita. Cambiamos de lugar porque se había cortado un poco el pique. Había muchos pescaditos chicos en la zona donde estábamos. Así que bueno, tuvimos un poquito más, más hacia los juncales y bueno, seguimos gareteando. más o menos. Pescado gordo, bien alimentado. La Zoraida, Villa Cañaz, pesquero Luis Robea. Va a ser una de las lagunas que esta temporada creo que vamos... vamos a estar promocionando, porque va a estar rindiendo bastante, bastante bien. que no? Estamos pescando Laguna La y la Villa ganías. Estamos con otra captura de Yanni. Ponemos acá atrás para ver. Bueno, Yanni, buena, buena. buena. Hoy perdimos uno, Yanni, ya no arriesgamos más ah, ahora, eh. No, ahora, ahora hay que asegurarlo. Bueno. Ya saben, de ahí escribirlo muchachos. Yanni estaba por cambiar la, las bolitas, porque no, no, dice que no te las te veía. Ahí abajo. Y ahí vamos, con un hilo pescadito. Eso, muy bien. Bueno, caminamos con otra captura de Yanni. Ahora nos dirigimos hacia una zona costera, estamos anclados. Estamos probando a ver si se daba algunos grandes que por ahí se dan cerca de las costas. Bueno, un lindo pejerrey, muy lindo pejerrey. Excelente, Coco. Espectacular, ¿eh? Espectacular, Yanni. Felicitaciones. La de Marcelo. Eso. Lindo peje, parejitos chelos que estamos sacando gareteando. ¿eh? Bueno, muy buena Marcelo. Mostramelo, a ver la boquita. ahí bien tragadito. Llegó lindo. Nos encontramos en el local de Instinto Outdoor. Bueno, hoy les vamos a presentar un rifle de la marca Crossman, es el modelo TR-22 en calibre 5,5. Un rifle que desarrolla 950 pies por segundos. Realmente, un rifle muy potente, muy preciso, muy apto para todo lo que es tiro deportivo y caza menor. Este rifle cuenta con una, una culata táctica de polímero, una mira de la marca Center Point en 4 aumentos por 32. Seguro, adelante el gatillo, supresor de sonido en la punta del caño y un funcionamiento tradicional, ¿no? Lo agarramos, quebramos, colocamos el balín y ya el rifle nos queda listo para disparar. Bueno, por este rifle o cualquiera de los que tenemos en nuestro local, así como los artículos de pesca y camping, no tienen más que comunicarse por los medios que tienen acá al pie de pantalla. Así que bueno, les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.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 Caña y reel con Contanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas la primer cuota a partir de los 90 días. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff.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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Venía a pescar pejerreyes a Laguna Chichis Pesquero El Faro. de la Zoraida. Otro lindo peje. La verdad es que estamos haciendo una pesca muy linda. No es un pique continuo, pero es espaciado. Pero bueno, estamos sacando lindos bichos, lindos trofeitos. ¿Eh? Venga, bueno, seguimos gareteando con muy linda pesca hoy. Vientito sur, bárbaro. La Zoraida, Villa Cañás. Bueno, acá Marcelo clavó uno, se le cortó el multi, así que con una plomada pudimos tirarle sobre la línea y rescatarla. A ver lo que es. Lo que es. Ahí se le escapó la línea. Oh. Está el pescadito enganchado. Ahí se ve la bollita. Ahí está el pescadito enganchado, vamos a ver qué pescadito es Rescatamos la línea ¡Oh! Un pescadazo, no un pescadito ¡Vamos, Chelo, todavía! ¡Vamos, vamos! Por eso, por por eso no. se cortó Mira, mira que matungo Dámelo filmar ahí, mira, Qué hermoso pescado, muy bien Espectacular Mirá. Muy bien, Marcelito, acá estamos con el Chelo Zanotti Villa Cañas. Bueno, ¿qué me cuentan, amigos? Final de la jornada, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, de a poquito se va despertando, de a poquito se va despertando. Si bien el agua está muy oscura, la notamos un color muy, muy oscuro por la, la bajante que tiene la laguna, o sea, mantiene un nivel de agua de dos metros, dos metros 20 en las zonas más profundas, pero el agua está muy oscura, está haciendo falta una buena lluvia, como en todos lados, ¿no es cierto? Pero el pescado está, que era lo, lo importante. Hoy logramos muy lindas capturas, muy buenos tamaños, este, todo pejerrey parejo de 35 38 centímetros, así que bueno, yo creo que esto es cuestión de días para que vaya mejorando de a poquito, o por lo menos se mantenga con este nivel de pique que realmente es eh, entretenido, sirve porque es un pescado que a todo pescador le gusta sacar, un pejerrey de medida, así que bueno, espero que hayan disfrutado las imágenes, Laguna La Zoraida, Villa Cañas, Pesquero Luis Robea. Será hasta la próxima.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 Pesca embarcada junto al guía Claudio Vicentín. Comunicate al 226-689843 en Facebook Claudio Vicentín. En Rincón de Milver Tigre, el arco iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista.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 Comunicate al WhatsApp 11 40 39 35 33 o al teléfono 4773 36 36. Visita www.club-delmediopescadores.com.ar de cabañas el pica palo entre ríos argentina hola qué tal buenos días cómo les va bueno les presentamos las nuevas instalaciones de payo argentina nosotros estamos ubicados en el barrio de caballito capital federal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 Tendremos aproximadamente unos 160 kilómetros Horrible en cuanto al tiempo Una semana de lluvia, viento sur, más de 10 días Frío, complicadísimo la verdad eh, Aún así nos comenta nuestro guía Pesca de lisas se está dando Algunos días con mejor suerte este, Así que vamos a ver si tenemos la posibilidad de mostrarles algunas imágenes de pesca de lisas. Estamos llegando al destino kilómetro 473 de la ruta 11. Acá van a encontrar como referencia este, esta construcción. Y acá doblamos a la izquierda. Este es el acceso al pesquero Juan y Juan, donde nos espera nuestro guía Matías Díaz?